No, es que Pinto quiere bugar y le van y de todo. Señores, ahí estaba el nuevo tema de los muchachos Jason y Luis Remix con el blinte, envidioso. Son muchachos están tirando para adelante, hay que apoyar, hay que apoyar el talento local, que mucha disciplina, dedicación pueden lograr algo. Si ¿sí? están en tiradera, quedan locos. Esto hay que hacer música, música, música, no salir de un estudio y darle mucha candela. Y si usted consigue 200 pesos, meta de 100. Hay tema porque lamentación, ¿sí no, Pinto. Hay que pagar el promo, porque que imagínate... Que promo si se quiere pagar cinco dólares, una promo? 5 eh. dólares. Claro, ponen a su en los lados, ahí está. Envidioso, envidioso. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Eh, ¿No te gustó, Pinto, la vuelta? Sí, sí, sí. Está, está duro, está duro, vea. Tú lo que querías es que se cayera un helicóptero de ahí, vea. Pá, y, y lo pusiera ahí. No, soy sí, un Bugatti, y motores. iphone fue iPhone 12 todo el mundo. Ahí vea. Wow, envidioso, envidioso, envidioso. Señores, tronó el papá del rap. Lápiz consciente en contra de Santiago Matías, su amigo. Esa gente se ama. Míralo ahí. Ahí está más femenino Santiago que todos los días. Todos los días está ahí más femenino, todos los días. Dios mío, mete tu mano. Luego de que Santiago Matías comentara que los artistas urbanos criollos deben ser más unidos y que los boricos no están obligados a colaborar con nuestros imponentes para su internacionalización. El rapero Lápiz Consciente no se sé, pudo contener y estalló a través de las redes sociales. En una publicación de Instagram, Lápiz señaló: Tú eres propulsor de la división entre boricuas y dominicanos. Los boricuas dominicanos son hermanos, pero basura como tú y algunos comunicadores cerdos de PR hacen que siempre la gente esté confundida por view y sonido. Ahí está. Hasta perrafoque. Ahí está la declaración de lápiz consciente el papá del rap oye sí. lo hay niño ¿Ricaldito? eh yo pienso que cada quien tiene que hacer su trabajo es que a, a mí a mí no me cabe eso ninguna duda nadie, nadie tiene que ayudar a nadie no no nadie tiene que no, eh, para mí el lápiz es duro claro porque yo lo no, yo lo mido por su talento a mí no me importa si él tiene o no tiene si compra o no compra yo estoy mi o yo mido el talento de cada quien y ya eso es lo que, que me di ¿tú entiendes no está enseñando tanto cuando viene a ver enseña y no tienen nada no no, no es que esto no se trata de enseñar pero si sí enseñábamos vámonos a su bata entonces si sí enseñar lo suyo los dos los dos, si está enseñando, no con su trabajo, los números, háblenme con números a mí, a, números? ¿eh? A mí no, no, estoy hablando de lo que los fantameos, del fantameo del fantameo háblenme con números yo, yo, yo soy mejor que tú, ahí están los números tuyos muéstramelo ahí, eso es así ¿cuál tiene más número? ¿Eh? Ah, ¿Eh? ¿Es que tú, y, y, ¿y a los foques por, no, por, no, no, por, no, no, no, no puede compararlo porque son dos ramas diferentes son dos personas totalmente diferentes en todos los lados pero no, él puede tener lo que sea. Él puede tener lo que cambio, sea. Cambio, no, él, él puede andar en una bicicleta. Yo, yo conozco un amigo mío, se llama Rafael, un saludo. Que tiene más de 50 casas aquí en Macorís y edificios. Y yo quiero que tú lo ves en el barrio, ¿cómo está? Él? Es una bicicleta. Estamos no, recogiendo palitos y chancletas y esto y tiene un carro que si tú lo ves te pone a llorar. ¿eh? O tiene un carro. Eh? Entonces, si él no lo usa. No, pero no un carro del año. Tiene un Corolla. Y el lápiz tiene varios carros. No, nunca. no en ese. dama tiene ese, ¿verdad? No, no. Sí. Ese es el problema de ustedes, los fanáticos que se encierran. <risa> ¿Eh? Que se encierra Que eso es no, no. Para usted ser fanático de una gente... A mí no me agrada la personalidad de Alofoque. No me agrada como persona eh, a mí. Entiende por pues, su arrogancia, pero su talento está ahí. Yo no puedo porque él no me agrade a mí. Yo no puedo... Ah, no que a los foques radio show una porquería. Yo no puedo decir eso. Tú entiendes, no, vamos porque ¿qué yo estoy diciendo que yo estoy, diciendo que no. Yo estoy, yo soy claro. A mí como, persona, como amigo no lo quiero. ¿Tú, tú entiendes, no, eso es negocio, eso es negocio, no, eso es negocio, eso es negocio. Olvídate de eso, que nadie va de gratis. Nadie va de gratis donde a los foques. Nadie, el que va de gratis tiene que dejar los numeritos que llevó. Eso es así. Y después es una moña fea también. Lamentablemente así. Ayuda mucho, sí. Su programa es un, un duro, un todo. Pero a mí no me agrada. ¿tú entiendes? Sí. Y se lo he dicho personalmente a él. El agua y el aceite somos ellos. Ustedes son sus fanáticos, amén. Pero es uno de los influencers más importantes del Caribe. a los foques. Pero yo no puedo decir otra cosa. No le puedo quitar el mérito. Ah, no, que esto que lo otro no se puede, porque eso es ser ignorante. Que yo diga, no, lo fue que no sirve, que no sirve y todo el mundo no lo ve. tú entiendes Entonces, eso es ser ignorante. No puedo decir que el lápiz es pobre, porque el lápiz, que es uno de los pilares, no guardó un peso. Pudiera estar muerto, si no tiene nada. Él <risa> eh, eh, tiene esto, pero no tiene suficiente. Creo, para, para que parezca y feliz, pues es feliz. No la cantidad de lo que tú te sientas feliz, pinto. Tienes que sacarte eso. No, yo no me acuerdo, tengo ¿Tú entiendes? No, es que hay gente que son feliz hasta sin cuarto. No hay una gente que anda más contento que yo con 70 pesos que caigo arriba. ¿Tiene dinero? ¿Tú entiendes? Eh, la la, eh, dinero, no depende de dinero, la felicidad. Cuando tú te levantas y no tienes ni un peso, amanece ¿Tú, ¿Tú entiendes? No, ¿quién dijo? ¿Qué no? No, no, el que, el que se levanta aburrido pasa el día que no le llega a medio peso. Nah, el joseador se, se levanta feliz. El joseador se levanta feliz. A mí nos vamos a pasar a otro tema Que el lápiz queda tranquilo en su casa Señores